Por más bicisendas en Santa Fe, somos un grupo de ciudadanos con la iniciativa de fomentar el uso y la inclusión de la bicicleta en la ciudad. La iniciativa es independiente y no responde a ninguna organización ni grupo político. Solo nos motiva la propuesta de generar una campaña de concientización sobre la importancia de una política de ciclovías y bicisendas. Buscamos fomentar el uso de las bicicletas principalmente como medio de transporte ya que es saludable, sustentable y social saludable porque promueve la actividad física para todas las edades. Es un medio de transporte sustentable en lo que respecta a lo económico y ecológico. Y social, ya que genera responsabilidad, inclusión social y participación ciudadana, lo cual lleva a una mejor sociedad. Una ciudad que usa más la bicicleta se vuelve una ciudad más limpia, atenta, tranquila y buena. Hablamos de políticas y no solo de obras, ya que estamos convencidos de que el uso de la bicicleta requiere concientización, educación y por supuesto también la realización de ciclo, vías y bicisendas. Grandes ciudades en el mundo han visto a la bicicleta del mismo modo y han generado importantes políticas y obras por sus beneficios a corto y largo plazo. Actualmente existen varios proyectos abiertos y propuestas desde universidades y personas independientes que se han dedicado al tema entusiastamente. Nos hemos reunido en este corto tiempo con distintos referentes políticos y académicos que nos están apoyando con interés en nuestra iniciativa. Asimismo, estás invitado a acercarte y ser parte. Esta es una iniciativa que nos involucra a todos y en la que estamos trabajando juntos. Por eso, para reafirmar la propuesta y demostrar que se puede cambiar nuestra ciudad, te invitamos a participar entre todos del Bici Encuentro, que se realizará el sábado 19 de abril a las 15 horas en la costanera oeste. Desde el Puente Colgante hasta el Faro. Contaremos con el apoyo de la Municipalidad de Santa Fe en todo el evento. Queremos demostrar que estamos presentes y que la iniciativa es de todos. Recordad: el sábado 19 de abril, 15 horas en la Costanera Oeste. Te esperamos. Llenando de sueños mi bicicleta. Sintonía ya con el paisaje que te invita a disfrutar la adrenalina de sentirme vivo y nada más.